Hola, ¿qué tal amigo, Me encuentro con Oldan González de Crepes2Go. Oldan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias a Dios. Eh, disfrutando de este maravilloso día. Excelente. Oldan, cuéntame un poco sobre tus productos. Bueno, eh, nuestros productos manejamos crepes de sal y de dulce. En el de sal tenemos como abanderado el Filadelfia, que es un producto muy bueno. Viene con cerdo cocinado fuego lento y queso cheddar y, y barbecue. Y de dulce tenemos eh, todos los que son productos con Nutella, Nutella fresa, Nutella banano. Are, arequipe y queso que son deliciosos Holdan, ¿en dónde se encuentran ubicados? Eh, nosotros en este momento estamos ubicados en la avenida Cañas Gordas en toda la Terpel eh, estamos todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche ¿Vale? ¿Ustedes también están en las redes sociales? Sí, en redes sociales, nos encuentran como creeps go en el Facebook Ya, listo, Oldan, un saludo a todos los caleños para que vengan al evento. Bueno, un cordial saludo para todos los caleños y de verdad los invito, los invito para que vengan eh, no solo a Credit sino que para que vengan y, y disfruten todo este ambiente que está maravilloso. De vale, verdad, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias.